Bienvenidos y bienvenidas a La Zarzuela, este gran espectáculo donde el texto y la música se unen para contarnos y cantarnos historias. Me acabo de encontrar con varios personajes de Zarzuela que andan imaginando una vida diferente a la que llevan viviendo un montón de años. Necesitan vuestra ayuda. ¿Os atrevéis a darles otra vida de zarzuela? Os voy a confesar algo. Estoy harto de meterme en líos. Que si conspiraciones, que si encuentros clandestinos. También estoy cansado de estar todo el día barriendo pelos en la barbería. Y sí, quiero quitarme este gorro. ¡Ay! Ya estoy cansada de andar con tantos líos amorosos. Paso de hombres me ve autosuficiente y libre como el viento y dirigiendo mi propio negocio con página web y todo. Lo de ser coronel del ejército no está mal. Te daba cierto caché. Pero después de tantas guerras me apetece trabajar desde casa, sin tanto riesgo, ¿sabes? No sé, como influencer gamer, por ejemplo. Sí ese trabajo, no estaría nada mal. Cien años llevo cantando tonadillas, se dice pronto, ¿eh? ¿Y qué coplas podría cantar yo ahora? ¿Reggaetón? Ay, no, que me han dicho que es muy machista, y de eso os aseguro que sé yo bastante. No sé, rap, rock alternativo quizás. Uy, y si me hiciera youtuber y diera clases de canto online, oye, no estaría nada mal, ¿no? bee dee bee dee bee bee